Hola, cuando le pides a tu GPS que te indique la ruta para llegar al destino desde la situación donde te encuentras, ¿qué sueles elegir? ¿La ruta más corta o la ruta más rápida? Supongo que eliges la más corta cuando no quieres consumir mucho combustible y que eliges la más rápida cuando quieres un viaje tranquilo y cómodo, aunque gastes más recursos. ¿Y qué pasa cuando eh, le dices a tu GPS el destino al que quieres llegar, pero te dice que es imposible, que no hay mapa, que hay obstáculos insalvables o que directamente desconoce la dirección que tú le propones. Cuando tienes claro a dónde quieres llegar desde el punto en que te encuentras es cuando tienes que exprimir al máximo tu potencial creativo para llegar a tu destino, definir la ruta y llegar con los recursos de que dispongas en ese momento o que puedas conseguir. Hoy nos adentramos en la tercera etapa de la metodología GROW, la O de Options opciones y es aquella en la que el coachí tiene que exprimir todo su potencial creativo para definir la ruta hasta llegar a donde lo desea a pesar de los obstáculos que pueda encontrar en el camino recuerda que todos estos vídeos de, de la metodología grow están basados en este recomendable y recomendado libro de John Whitmore que fue quien la inventó bienvenido bienvenida a cosas de coaching Estamos en un momento importante del proceso de coaching, bueno, todos lo son de alguna manera, pero en esta etapa de Options tenemos que ir un poquito más allá de donde creemos que está nuestro límite creativo. Si tuviera que resumir en una palabra esta etapa, sería esa, creatividad. Tanto si eres coach como coachee, debes saber que todos somos creativos, es una característica de nuestra especie, y es en esta etapa, en la de Options, donde tenemos que explotar esa característica al máximo. Sobre todo en la cantidad de ideas que tenemos que aportar. En este caso, en este momento, es más importante la cantidad que la calidad. Todas las ideas son importantes. Pero, ¿ideas para qué? te estarás preguntando, es verdad. No te lo he dicho, me he metido tanto en la etapa que se me ha olvidado tomar perspectiva. Pues se trata de obtener la mayor cantidad de ideas para ir desde tu posición de salida, que exploramos en la etapa R de Reality, a tu objetivo que definimos claramente en la etapa Goal, ¿vale? Se trata de obtener la mayor cantidad de ideas posibles de diferentes formas de ir de un sitio a otro. Pues tal y como con el GPS, la ruta más corta o la más, la más rápida. Tienes que elegir. Y repito, la cantidad de ideas es muy importante. Tenemos que conseguir la máxima cantidad de ideas. Como en los últimos vídeos, para ilustrar esta etapa O, vamos a utilizar el caso de nuestra coachi Ana, cuyo objetivo de proceso era ¿Qué me hace sentir más valorada profesionalmente? Ana, eh, cuando trató de, de explorar las diferentes opciones que le hacen sentirse más valorada, recurrió a las evidentes y lógicas que podía uno pensar, su titulación académica, los grados, másteres, cursos complementarios que hizo, toda su formación y su experiencia profesional, todos los diferentes puestos, eh, niveles jerárquicos y proyectos en los que ha participado. Y bueno, ahí se quedó. En esta etapa vamos a ayudar a Ana a ir un poquito más allá para ver cómo se puede sentir más valorada profesionalmente. En esta etapa Options se nos va a pedir muchas veces que salgamos de la caja. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo con un juego que propone John Whitman en su libro. Vamos a ver si eres capaz de unir estos nueve puntos con solo cuatro líneas rectas sin levantar el lápiz del papel. Pues quizá estés un rato dándole vueltas ¿no? Eh, y te pongas a ti mismo limitaciones mentales al resolverlo. Como que, bueno, pues como si los nueve puntos formaran exactamente eso, una caja de la que no puedes salir. Quizá tras darle un poquito de vueltas, unas cuantas vueltas, te atrevas a salir un poquito de la caja, a superar los límites y encontrar una solución, que por ejemplo podría ser esta. pero te has dado cuenta que quizá también te has puesto a ti mismo una limitación mental. Quizá te has propuesto o pensabas que el problema consistía en pasar por el centro de los puntos. Pues no dice nada en el enunciado. Si te limitas si quitas esa limitación, puedes conseguir hacer resolver el mismo problema, pero utilizando solo tres líneas en vez de cuatro. Una solución pues como esta, que implica salirse todavía un poquito más de la caja. Pero imagínate que todavía te das permiso para ir un poco más allá y te pre pretendes resolver el problema utilizando solo dos líneas. ¿Qué te parece si lo hacemos así? Nadie dijo que no se podían eh, cambiar los puntos de sitio, recortarlos y recolocarlos de otra manera, como más nos interese. Es más, si te das cuenta, puedes resolver el problema con una sola línea utilizando esa idea de recolocar los puntos. Por ejemplo, una solución como esta. Como ves, muchas de las limitaciones mentales que nos ponemos al resolver un problema son solo eso mentales saliendo fuera de la caja. Es como podemos conseguir atacar el problema de una manera más creativa. En esta etapa, el trabajo del coach para poder ayudar al, al coachee a salir de la caja, a eliminar sus limitaciones mentales, eh, es una pregunta poderosa muy sencilla y si. Esa pregunta es doblemente útil por un lado ataca a la ausencia de recursos eh, reales o imaginados del Kobuchí. ¿Y si tuvieras suficiente dinero? Si el dinero fuera una limitación. ¿Y si tuvieras suficiente tiempo? ¿Y si tuvieras suficientes recursos, sean los que sean los que necesites? Cuando haces esta pregunta, eh, una de las cosas que, que te dice el y es, ah, hombre, pues claro, si tuviera más dinero, entonces lo haría así. Esto... Es cierto que no le va a dar más dinero al coaching, más recursos, pero le permite saltar ese obstáculo mental que tenía y poder plantearse otras soluciones diferentes. El segundo poder que tiene la pregunta, y sí tiene que ver con ver las cosas desde otro punto de vista. Salir de la caja supone verlo desde otro punto de vista. Bueno, lo que sería una especie de empatía, ¿no? Y si fueras tú el director de esta empresa, ¿qué harías? ¿Y si fueras tu madre? ¿Y si fueras un superhéroe? ¿Y si fueras otra persona? El ponerse mentalmente en la posición de otras personas con otras habilidades, otras, otros recursos disponibles, también permite al Kouchi salir de su caja y ver las cosas desde otro punto de vista. Complementa a la, al easy de los recursos. Con eso conseguimos una visión más amplia, que es lo que pretendemos en esta etapa Options. Otra de las maneras que podemos utilizar para inspirar al cliente a que busque otras soluciones creativas a su problema son las metáforas. Las metáforas que pueden ser simplemente un texto, un cuento tradicional, ¿no? como, como el de Caperucita o el de Blancanieves, o no sé, incluso metáforas visuales, ¿no? eh, artísticas quizá. Yo utilizo mucho un, un juego de dados que en vez de números en los dados tienen unas figuras, como este que te enseño aquí ahora. Eh, le pido al, al coachee que tire los dados y con la, la combinación que le haya salido le hago la pregunta ¿y cómo podrías, con lo que hay aquí, solucionar tu problema? Tras un cierto momento de desconcierto inicial se le empiezan a ocurrir cosas, incluso aunque salgan dibujos pues, un poco escatológicos. En esta etapa o oh, de options es muy importante, como te digo, la creatividad. Un coach debe estar formado en creatividad. Puedes utilizar cualquier metodología, cualquiera que vaya bien. Adáptate a tu cliente, que es lo que solemos hacer en, en, durante todo el proceso de coaching. Pues yo te puedo dar una, una receta, una receta para, para aplicar. Es mi receta, pero puedes usar la tuya propia. El primer paso de la receta es sal. Sal, sal de tu entorno habitual, sal del entorno habitual del coachee, de su entorno físico, de su ambiente, el, el irse al campo, a un lugar totalmente diferente, a un sitio creativo, a un museo. Eh, permite cambiar la mente, dejar de ver las cosas que habitualmente vemos para poder verlas desde otro punto de vista. El segundo paso de la receta es trocea. Trocea en pequeños trozos, divide y vencerás. Ataca cada aspecto del problema a la vez, pero solo uno de cada vez. Y conseguirás explotarlo al máximo y quizás se te ocurran ideas totalmente innovadoras cuando te centras en solo una pequeña característica del problema. El tercer paso de la receta es tú puedes. Eh, quizá pienses que, que no eres creativo o que el coachí tampoco lo es, pero si el coachí se propone una cantidad escandalosa de ideas, pues pongamos 100, conseguirá, gracias a intentar llegar a esa cantidad, que surjan ideas novedosas. Quizá las primeras 50 sean las habituales, las sencillas, las inmediatas, las evidentes, pero a partir de la 51 la cosa puede cambiar e ir un poquito más allá. Lo dice John Whitman en su libro, cuando dice cuando estés seguro de haber llegado a tu límite, a que no se te ocurre ninguna idea más, piensa en una más. Cuarto paso, cambia tu perspectiva. Aquí es donde se aplica a lo que hemos visto antes, eh, las preguntas y sí y las metáforas o cualquier otro, otro método que se te ocurra. Yo te recomiendo uno que se llama Scamper. Scamper es un método que puedes encontrar información por internet de forma sencilla y rápida y es un método que te obliga a pasar metodológicamente paso a paso por una serie de pasos que te obligan a ver el, el problema desde diferentes puntos de vista, pero puedes utilizar cualquier otro. Quinto y último paso, consúltalo con la almohada. Pues sí, a veces hay que descansar y tras una serie de, de ideas y de momentos de mucha intensidad, de mucha generación de ideas, pues conviene que reposen. Nuestro cerebro seguirá trabajando en ella, estará trabajando en segundo plano. Deja que tu cerebro trabaje en segundo plano. ¿No te ha pasado alguna vez que cuando te levantas se te ocurre la idea feliz? Pues sí, eso es que ha estado trabajando mientras dormías. Utiliza esa característica. Bueno, ¿y qué pasa con nuestra coach y Ana? Que hasta ahora no hemos hablado de ella. Pues cuando Ana eh, en la etapa options quiso ir más allá, empezó a descubrir que había otras Anas, otras características suyas, que no había tenido en cuenta y que podían ser tenidas en, cuentas, en cuenta en el ámbito profesional. Por ejemplo, Ana es madre, y el ser madre de dos hijos que ya son adolescentes, pues le ha permitido desarrollar habilidades de planificación muy estricta, también de empatía, y también pues de, de poner límites, de poner normas, ¿no? Estos, estas características y habilidades pueden ser aplicadas dentro del mundo profesional, por ejemplo, en la negociación. Otra característica de, de Ana es que siempre fue deportista. Desde pequeña le gustaba mucho el atletismo, concretamente. Su especialidad era en los 400 metros. Ahora ya no tiene mucho tiempo y tampoco muchas ganas de seguir corriendo, pero se acuerda de aquella época y lo que aprendió en aquella época fue pues, los valores que tiene el deporte, el trabajo en equipo, la capacidad de sufrimiento, la resiliencia, que son tan valiosas hoy en día en el mundo profesional. Ana también, eh, hablando con ella en la etapa options, eh, pues comentó que una de, su, de sus hobbies, de sus aficiones más importantes era la economía. Ella no se dedica profesionalmente a la economía, pero la economía es su hobby. Le encanta. Está suscrita a un montón de revistas, lee un montón de blogs, ve vídeos, sabe un montón de economía porque le gusta. Pues gracias a eso, Sabe cómo están los mercados, puede, puede tomar decisiones sobre dónde invertir o dónde hay posibilidades de poder entrar en un mercado. Eso es valioso en el mundo profesional. Y por último, en sus ratos libres, pues Ana también pinta. Pinta al óleo, es una artista. Pues eh, gracias a esos ratos de poder pintar al óleo, Ana puede expresar sus emociones y su creatividad. Y tiene, bueno, pues cierta visión artística, cierta visión que le puede permitir en el mundo empresarial trabajar en un nuevo producto o en verlo de otra manera o en, o en elegir los colores o la forma de ese producto. Todo eso, toda esa combinación de ser madre, deportista, artista y aficionada a la economía compone una nueva Ana que complementa a la Ana de las titulaciones y, y de la experiencia laboral. Cuando Ana se enfrente ahora a hacer su currículum lo hará de segura de manera muy diferente porque ahora es más completa